Regresamos a La Paz con las informaciones. Al momento, tránsito reporta 11 heridos. en El accidente registrado a primeras horas de la mañana en La Sota. Donde un bus de servicio público llega a incunetar y posteriormente llega a volcar de costado, produciéndose heridos. Este hecho se ha hecho conocer al personal de la patrulla caminera de Unduabi, ...alrededor de las siete y media de la mañana. Esta jornada, cerca de las 7 de la mañana... ...se registró un accidente de tránsito ocurrido... ...en la ruta La Paz Chulumani... ...un bus de servicio público... ...sufrió un vuelco de costado tras encunetarse... ...dejando cerca de 11 personas heridas... ...el hecho se habría producido a 6 kilómetros... ...de la localidad de Unduabi. La personal de la división accidentes... ...ya está constituyéndose al lugar... ...a objeto de verificar... ...tenemos una, una información preliminar... ...de que 11 personas... ...habrían llegado al hospital Arcoíris eh, no tenemos entendido si son o no de este específico hecho de tránsito... ...no obstante, eh, reitero una vez más, no tenemos datos concretos en relación a la cantidad de heridos... ...y otros aparentemente este bus estaba dirigiendo a la localidad de Chulumani. Según versiones de los testigos, luego del hecho, el conductor habría sustraído las placas del vehículo y se dio la fuga. Eh, no tenemos eh, datos concretos sobre la presencia o no del conductor... ...pero sí tenemos eh, versiones de los, eh, de los testigos, eh, pasajeros que habrían eh, observado que el conductor al momento de... ...o después más bien de haberse producido el hecho, este habría sacado las placas del vehículo... Y se habría retirado del lugar. No sabemos con qué intención, no sabemos si esos extremos son ciertos o no. Los heridos fueron conducidos al Hospital Arcoiris de La Paz. Accidentes de la policía se constituyó al lugar para realizar las investigaciones correspondientes y determinar las causas de este hecho.